Buenos días, bienvenidos, vamos a esperar a que se vayan conectando todos, esta es nuestra sesión del día de hoy de las clases en vivo desde la Fundación Neumológica Colombiana. Vamos a ir preparando todo. ¿Cómo están? ¿Cómo van todos? Bienvenidos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a esperar a que se vayan conectando todos y ya, ya les doy la bienvenida, mientras tanto vamos a listar todo, la música... todos, ¿cómo están? Buenos días. Yolima, ¿cómo estás? Buen día. Doña María Castillo, muchísimas gracias por la conexión. María Teresa, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos, eh, nos alegra mucho a, a todos los de la fundación que ustedes participen, que estén pendientes de nuestras sesiones virtuales porque son hechas para ustedes con muchísimo cariño. Mi nombre es Lady. yo soy terapeuta de rehabilitación pulmonar de la Fundación Neumológica Colombiana. Estamos esperando que se conecten más personas. ¿Listo? Bueno, les voy a pedir que si tienen dudas, si tienen comentarios, todo eso lo pueden ir escribiendo acá en el chat, nosotros vamos a ir respondiendo. Y si ustedes de pronto durante la sesión les surgen dudas, entonces por favor también escríbanlas y con gusto les vamos a ir eh, respondiendo. ¿Listo? O directamente en su chat. Carolina, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenidos nuevamente, Nubia, bienvenida. Mi nombre es Lady, yo soy terapeuta de rehabilitación pulmonar de la Fundación Demológica Colombiana el día de hoy vamos a hacer nuestra sesión de kickboxing es una clase muy divertida muy chévere que yo sé que les va a gustar mucho pero vamos a esperar a que se sigan conectando más personas mientras tanto vamos a hablar de las recomendaciones eh, ...de cómo lo vamos a ir haciendo... ...recuerden que aquí no solamente hay pacientes de la Fundación Neumológica... ...sino también hay pacientes que tienen enfermedad respiratoria... ...pero de pronto no hacen parte de alguno de los programas especiales de la Fundación... ...sin embargo, bienvenidos... ...todos son muy bienvenidos... ...ya vamos a hablar de las restricciones o contraindicaciones para este tipo de clases... ...pero todos están muy bienvenidos... Carmenza, Jorge, Germán, bienvenidos... Nos alegra mucho saber que ustedes están conectando a este tipo de sesiones que es muy importante porque la idea es que ustedes no se queden quietos en casa a pesar de que tengamos una restricción por, por, por el tema del coronavirus, del COVID-19. Es importante que tengamos en cuenta que el ejercicio es fundamental y más aún cuando nosotros tenemos una enfermedad respiratoria o cardíaca de base y veníamos haciendo ejercicio. Si paramos y dejamos de hacer ese ejercicio como lo veníamos haciendo, pues vamos a, a tener una disminución muy grande de, de esa evolución tan positiva que llevábamos. Entonces es importante que, que lo sigamos haciendo. ¿Listo? Bueno, me gustaría que me escribieran desde dónde se conectan, desde qué ciudades se conectan, si son pacientes de, de la fundación, de qué programas son tenemos ASMAIRE, tenemos el programa de rehabilitación pulmonar, tenemos todos los de EXFUMAIRE, los de AIREPOC. darling, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, entonces les voy a ir contando en este momento eh, los beneficios de la, de la clase del kickboxing. ¿Listo? Entonces esta sesión es una sesión eh, cardiopulmonar o cardiovascular que nos va a ayudar eh, a tener varios beneficios, entre ellos lo primero es que obviamente se nos va a aumentar eh, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria porque es un ejercicio cardíaco, es un ejercicio cardiopulmonar que lo que busca es precisamente esto, aumentar la frecuencia cardíaca y el trabajo del corazón para ir entrenándolo y que nos ayude a mejorar la oxigenación, los procesos de pulmonares, entonces obviamente para todos nosotros es muy bueno. También nos va a ayudar a tonificar la musculatura, desde Bogotá se conectan, ¡qué alegría! Eh, la coordinación, el kickboxing, eh, al ser una, una técnica que incluye ciertos movimientos de, de artes marciales, así que tengamos que estar con mucha atención, eh, prestar bastante bastante atención a los ejercicios, porque va a tener bastante coordinación, entonces es bueno que estén muy pendientes, ¿listo? Eh, bueno, obviamente disminuye el estrés, es muy divertida la clase Cuando nosotros estamos tanto tiempo en nuestras casas, sin salir, sin socializar ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Obviamente sentimos como esa ansiedad, ¿cierto? Por lo que va a pasar, ese estrés y estamos muy cargados El ejercicio ayuda a liberar todo eso Entonces, por favor, no dejen de hacer ejercicio Bueno, comentarios, entonces, Carmenza de Bogotá Programa Ay, miren, Jorge del programa Airepoc, Jorge, bienvenido. Listo, recuerden que todo esto es con mucho cariño. Eh, ya se están conectando más personas. Muy bien, qué alegría tenerlos acá en nuestras sesiones desde el programa de rehabilitación pulmonar de la Fundación Neumológica. Bueno, les voy a hablar sobre las recomendaciones que ustedes deben tener en cuenta. ...para poder realizar eh, esta sesión. ¿Listo? Entonces, la primera recomendación que es muy importante... ...muchos de los pacientes que tienen enfermedad respiratoria... Eh, ...tienen uso del oxígeno suplementario. Muchos de los pacientes que van al programa de rehabilitación pulmonar a la fundación... Eh, ...usan oxígeno o manejan oxígeno suplementario para la sesión. Les voy a pedir el favor de que usen su oxígeno para la clase, para la sesión... Entonces, si yo en rehabilitación usaba mi oxígeno, 2, 5, lo que sea de cantidad de litros de oxígeno, lo van a usar igual, ¿listo? Y si ustedes no tienen, de pronto, no, no hacen parte del programa de rehabilitación, pero su médico o su terapeuta les recomiendo usarlo a tantos litros cuando hacen ejercicio cuando hacen cualquier esfuerzo, por favor, se lo van a colocar porque para la sesión lo vamos a necesitar. Ana y Dalí, bienvenida. Ana y Mario, bienvenidos. Bueno, la segunda recomendación es los inhaladores y los medicamentos. Eh, ya son las 9 y 10 de la mañana, entonces tengan en cuenta que si ustedes eh, tenían ya a esta hora que haberse tomado sus medicamentos o colocado sus inhaladores, lo vamos a hacer. Es importante que, que tengamos siempre muy en cuenta la hora de nuestros medicamentos. ¿Listo? Recuerden que igual el oxígeno es un medicamento y necesitamos que, que lo usen de manera adecuada. Eh, vamos a tener hidratación a la mano durante toda la sesión. Vamos a, a estar teniendo, tomando nuestro, nuestro botilito para, para, preferiblemente agua. Hay muchas personas que de pronto no les gusta mucho el agua y de pronto le colocan algo de fruta, una naranja, un limón. Está perfecto. Lo importante es que ustedes estén hidratando. Asimismo van a contar con una toalla para que estén secando su sudor. Eh, vamos a estar muy pendientes también del calzado, entonces preferiblemente, como es una clase cardiovascular, entonces les voy a pedir que usen tenis que ojalá no les resbalen. Más si de pronto es de esta baldosa que es así, bien, bien, bien que desliza bastante. Eh, espero que ya hayan desayunado. Si no han desayunado, les voy a pedir que coman algo para algo ligero para poder... Eh, Liria, Inés, Manrique, bienvenida, ¿cómo estás? Luz Vázquez, ¿cómo están? Eh, les voy a pedir que, que tomen algo ligero, entonces puede ser una fruta, puede ser con un queso, una galleta, algo que les dé energía para poder iniciar la clase, la sesión, ¿bueno? Y lo más importante es que vamos a estar pendientes de los síntomas, entonces... Si durante la sesión tenemos sensación de ahogo o de falta de aire, si tenemos de pronto cansancio muy fuerte de los brazos, de las piernas, o un dolor muy fuerte en el pecho, lo primero que vamos a ir haciendo es disminuyendo la velocidad progresivamente. Si definitivamente aumenta y aumenta y no quita ese dolor del pecho, los síntomas son muy fuertes, vamos a parar la sesión, ¿listo? Hay ciertas eh, contraindicaciones para ciertos pacientes, porque es una clase fuerte en el sentido en que es ejercicio cardio, cardiopulmonar. Entonces, si de pronto ustedes han tenido desmayos, no les hayan dicho el por qué, la causa... Eh, o si de pronto han tenido un dolor en el pecho fuerte y todavía no saben por qué es ese dolor, porque no hemos de pronto podido ir al médico, eh, o no me han diagnosticado de pronto, o no me han dicho que no sea una enfermedad cardíaca, el dolor en el pecho, o si de pronto tienen enfermedades del corazón que no estén controladas, son pacientes que debemos evitar hacer este tipo de clases, porque son fuertes para ustedes, ¿listo? Pero si ustedes ven que de pronto eh, dentro de, estas, eh, de estos síntomas, están controlados o saben el porqué y su médico no les ha contraindicado el ejercicio eh, cardiopulmonar, entonces lo pueden hacer. ¿Listo? La idea es que recuerden que ustedes deberían cumplir con hacer ejercicio, todos deberíamos cumplir con hacer ejercicio mínimo 150 minutos de ejercicio cardiovascular a la semana. Por eso es importante que participen en las sesiones, que participen en todos estos programas que nosotros hemos venido trabajando con ustedes para que desde casa no se queden quietos y estemos siempre muy activos. ¿Listo? Y no... ...de la enfermedad, el daño de la enfermedad. Entonces, eh, bueno, ya vamos bastantes personas. No sé si tienen de pronto dudas, preguntas... Berenice, bienvenidos, bueno, eh, les decía entonces que a todos bienvenidos, mi nombre es Lady, yo soy terapeuta de rehabilitación pulmonar de la Fundación Neumológica Colombiana y les doy bienvenida a la eh, sesión de kickboxing del día de hoy, ¿listo? Entonces recuerden las, las recomendaciones de las que estábamos hablando, si de pronto todavía les hace falta eh, lo del desayuno, mirar lo de sus medicamentos, lo del oxígeno. Vamos a ir leyendo los comentarios. ¿Listo? Bueno, listo. Bienvenidos. A todos. Espero les guste las sesiones con mucho cariño. Bueno, yo creo que vamos a ir iniciando. Vamos a ir empezando, ¿bueno? Espero que ya estén todos listos. Entonces, voy a poner la música y ustedes me van a, por favor, escribir si, está, si, si la escuchan y si ustedes me escuchan a mí también. ¿Perfecto? Ahí está la música les voy a pedir que me escriban si la escuchan Muy bien ¿Cómo vamos? Bien Listo Creo que ya están Ahí ya escuchan mejor ¿Sí? La música está bien de volumen Perfecto Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra sesión Les voy a enseñar unos pasos básicos de Kiko. ¿Listo? El primer paso Entonces Vamos a Gracias el siguiente movimiento es en guardia, entonces en esta posición, si ven los puños frente a ustedes para defensa el siguiente movimiento va a ser un ya puño al frente, ya listón, si me ven de lado ya, muy bien el segundo movimiento de los brazos, un gancho lo sacan lateral miren, levantan el hombro, levantan el codo acá, listón, gancho y el tercer Listo, y volvemos a guardar. Siempre regresamos a guardia. Uppercut. Muy bien. Vamos a iniciar. Listo, lo tienes. Muy bien. Vamos a iniciar con nuestra música. Vamos. E Centro. ¿Listo? Perfecto. Listo. Si ustedes no pueden saltar, entonces lo vamos a hacer solamente caminadito. ¿Listo? Eso. Lo miran de lado, acá. Centro. Muy bien. Listo. Muy bien. en el izquierdo. Cinco, cuatro. Cansado, me tocó parar, claro que sí, eso está normal, normal, si tienen que parar por los síntomas que hablamos al inicio está perfecto, Camilo podemos parar las veces que sea necesario, listo, recuerden los síntomas, ahogo, falta de aire, cansancio en las piernas, en los brazos o dolor en el pecho, si tienen que parar por favor lo hacen, listo, muy bien, continuamos, centro, centro, muy bien, listo, lo tenemos centro, centro. Muy bien. Y nos alistamos para nuestra patada. Entonces, cuando me devuelva acá, patada. ¿La ven? Me devuelvo patada. ¿La ven? Patada. Eso. Muy bien. Patada, eso, arriba. Si sí la ven, arriba, muy bien, hasta donde ustedes puedan. Si tienen que hacerlo más bajito, lo hacen más bajito, no hay problema. Arriba, muy bien, perfecto. ¿Cómo vamos? Cinco, cuatro. Tres, dos, última. Muy bien, y cambiamos. Pierna izquierda adelante, centro, centro. Muy bien, en guardia. Listos, respiren. ¿Listo? ¿Lo tienen? ¿Ya tomaron agua? Perfecto. Guardia. Y vamos a ir hacia arriba. ¿Listo? Entonces, arriba. Arriba. So. Roten un poco el tronco. Si lo ven, rotan. se ahogan mucho, dejen un paso entre cada movimiento. Entonces, y ahí sí. ¿Listo? Otro. Y ahí va. Arriba. Eso. Manden fuerte ese puño. Arriba. Muy bien. Cinco. Cuatro. Si se ahogan, esperamos un paso. Otro paso. Eso. Muy bien. Giramos tronco un poquito. Eso. Muy bien. Cinco. para estirar, los estiramientos son fundamentales, este video va a quedar en youtube para que ustedes lo puedan hacer las veces que sea necesario, ¿listo? entonces vamos a colocar nuestra manito encima de la oreja y vamos a bajar hacia el hombro contrario, si ¿Sí se dan cuenta, si mi cabeza baja hacia el hombro derecho, mi mano derecha va por encima de la oreja izquierda, así, manito atrás para mayor estiramiento que sienta el estiramiento acá y contamos 10 segundos, la idea es que sea más tiempo, pero pues acá lo vamos a hacer 10, 5, 4, 3, 2, 1 y cambiamos, manito izquierda por encima de la oreja derecha, listo, brazo atrás derecho, así se tiene que ver de lado, lo que sube, miren, el hombro no es sube El tronco es derecho Sientan estiramiento 5, 4, 3, 2, 1 Descansamos, muy bien Bracito al frente De esta manera, como si me fuera a abrazar ¿verdad? Dense un abrazo ustedes mismos, se abrazan Y con la otra mano van a empujar el codo Miren, del codo hacia ustedes Si ¿Sí ven Deben sentir estiramiento en el hombro y contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, muy bien, bracito al frente, nos abrazamos a nosotros mismos y la mano empuja Descansan, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Los leo. Listo, tomamos agüita. ¿Cómo estamos? ¿Listos? Bueno, espero les haya gustado. Fue con todo el cariño. Recuerden que nuestros videos de sesiones que hacemos acá en, en la Fundación Neumológica para Ustedes quedan en nuestras redes sociales, por favor síganos en Facebook y en YouTube. Fundación Neumológica Colombiana y los pueden buscar en videos o en publicaciones, ahí van a estar todos. Les recuerdo que la idea es que ustedes hagan ejercicio o tres días por la semana como mínimo o 150 minutos de ejercicio cardiovascular. Espero se cuiden cumplan las recomendaciones en cuanto a, la, a la, al coronavirus y a la enfermedad que ustedes tengan. Cuídense mucho, los queremos, los extrañamos y Dios los bendiga. ¿Listo? Un abrazo, espero les haya gustado.